Los trabajos más importantes en una investigación es la programación. Pero la otra cosa más difícil es lograr escribir o describir lo que se encuentra en, el, en la tarea, en el trabajo de campo. Los datos que recibimos a ver qué sucede. Así entonces, la mayor preocupación es siempre saber qué hacer o qué interpretar con esos datos, que un papel importante. Por eso una de las preguntas fundamentales ¿no? es, ¿de dónde se conocen los resultados? ¿De dónde provienen los resultados? ¿No? Así entonces, cuando nosotros nos preguntamos, nos damos cuenta que los resultados provienen del trabajo de campo, y están previstos en la matriz de operación y los instrumentos de medición, que ya han sido validados y aplicados previamente. Los resultados también se organizan en seg en seg según los objetivos. Hay que ordenarlos en razón de los objetivos de investigación programados. Vale decir, los específicos primero y al final los objetivos generales. También es cierto que hay necesidad de escribirlos haciendo mención al objetivo, las variables, las dimensiones, los indicadores y las expresiones de los entrevistados o los encuestados que se hayan anotado. De tal forma que se puedan elaborar opiniones. ¿no? Se pueda decir esto, esto pasa, esto sucede, esto sucede. Cuando estos resultados están ordenados, permiten establecer conclusiones que puedan ser discutidas. Así entonces, con este concepto genérico, tenemos una idea clara, pero es mejor entenderla de una forma gráfica. Veamos, por ejemplo, cómo es que se describiría un resultado. Lo primero que debemos hacer es ir a la matriz de operaciones. Acá se ha sacado una de las matrices, ¿no? un pedazo, una parte. Entonces, la variable independiente, las dimensiones, los indicadores y los ítems. Acá aparece la gestión logística como variable independiente. Algunos autores proponen que acá se explique, hay una explicación teórica, ¿no? que se diga de qué se trata. ¿no? Pero este, otros piden que sea una descripción de tipo este, operativa, que se describa qué es lo que significa o qué debe va hacer. Luego vienen las dimensiones, ¿no? en este caso la programación, que es una de ellas nomás, no son, son varias ¿no? las dimensiones, y luego dentro de esas la parte de programación hay también varias, el aprovisionamiento o las compras, ¿no? en este caso. Y luego aquí vienen los ítems, acá se han separado las compras de abastecimiento, los proveedores seleccionados y los costos de aprovisionamiento son aquellas subvariables o subaspectos que deben chequearse para tener una idea del aprovisionamiento. Bien, hasta ahí la idea de que se ha planificado todo esto se debe llevar a una encuesta y ordenadamente, en parte de la encuesta debe decir el texto de la de toda esta gestión logística y programación debe estar explicada como cuestión, pre, como cuestión previa para hacer las preguntas las comparaciones. Una vez que estamos listos, entonces vamos al campo. Pero para ir al campo, ya se han hecho los, los documentos, ¿no? Y ya vamos a elaborar o tenemos ya un esquema de evaluación. Por un lado están los valores que están según la escala de Likert, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1 que está para marcar y luego acá la calificaciones como que se tiene cada uno y al final una ponderación de lo que significaría su peso ¿no? para hablar el porcentaje esta escalita se organiza precisamente antes de cada actividad está en el plan en la, sistema, en la matriz de, de consistencia está ¿no? de tal manera que uno puede estar seguro de lo que obtienen datos, lo puede uno evaluar. Luego, después de esto, vamos al campo, se aplican las encuestas, todo, todo, ¿no? Y en el campo nos van a devolver información. Para ver los resultados de la encuesta. la encuesta, de repente, es un paquete de datos, pero cuando nosotros los vemos alrededor de las variables, ¿no? las dimensiones y los indicadores, nos vamos a encontrar que tiene mucho sentido. Aquí yo le he adicionado las encuestas al costadito, ¿no? Y están los datos de cada uno con su promedio. 4, 3 y 5. Bien, estos son los datos que tengo yo. Luego, se supone que vamos a hacer una tabulación, que es esto de acá, y vamos a hacer un análisis. Ese análisis viene a hacer un análisis estadístico, ¿no? Que es la tabulación, interpretación de los resultados, que se hace por SPS, por un montón de programas, ¿no? Está el graph, y hay un montón de programas para hacer estas tareas. R cuadrado, un montón hay, ¿no? Usted escoge programa. Aquí yo he escogido un sistema fácil y sencillo a través de Excel, ¿no? Para graficar cómo, qué que sucede. Entonces, para eso, nosotros organizamos una, un cuadrito, ¿no? Con esos datos que hemos recibido, está. Los que están amarillo con naranja es lo que hemos visto en la página anterior, los ítems, los ítems y los productos, la promoción, los promedios Y luego viene la calificación. Aquí ya le hemos adjudicado la calificación que es pertinente. Y luego la ponderación que también es pertinente. Pero como esto está hecho por personas que de repente conocen o no, el analista tiene que tener con dominio el tema. Por ejemplo, en nuestro caso de la CAPTIC 4, perdón, el el ítem 1 y el ítem 2 se refieren a lo mismo, a comprar y atender. En cambio el ítem 3 es a costos. No puede sumar, todo eso no puede sumar a un 100%. Entonces hay que distribuirlo. Entonces esto de acá arriba será un 100% y este de acá también otro 100%. Vamos a ver en el peso. Entonces este 75 y 50% cuando distribuimos, como dice análisis valleciano, este tiene 57, este tiene 49, y este tiene 100. Y eso lo pasamos al gráfico, ¿no? Como vemos acá. Entonces, los proveedores seleccionarios, es muy cierto que entregan, ¿no? Eso, eso significa 40 y tantos por ciento, 49. Mientras la compra oportuna, ¿no? Que se hace todo el tiempo es 50 y tantos, ¿no? ambas cosas van dicen bien la de la empresa que estos son los dos indicadores que hacen que todas las cosas se entienden como bien además de eso hay los costos y lo que hemos comprobado es que se incrementa vale decir en creo yo que con este método el aprovisionamiento está bien pero los costos de todas maneras subieron yo quería bajarlo, pero de todas maneras subieron entonces ya podemos elaborar una descripción, eso es a lo creo yo, pero técnicamente tenemos una descripción así, respecto a la gestión logística sobre la prevención y que se referencia a toda la matriz. Y en cuanto a la etapa de aprovisionamiento se pudo conocer pero los encuestados manifiestan que es muy cierto que las compras son oportunas y que es verdad también a medias, ¿no? medianamente, que los proveedores entregan a tiempo los materiales. Y cuando uno habla de los costos, asimismo también manifiestan, es completamente cierto, que los costos de aprovisionamiento se incrementaron sobre el año pasado. Entonces ya más o menos tenemos la idea. Cuando nosotros lo vemos al lado del gráfico, nos damos cuenta que hay una relación muy exacta. Fíjense, en color azul, la gestión logística, allí, y en la descripción, aquí está también la gestión logística en la programación, gestión logística y acá también la programación, gestión logística. El aprovisionamiento también está ahí y precisamente acá está el rubro aprovisionamiento. Y luego dice las compras, aquí están las compras, son oportunas. Luego vienen los proveedores, ¿no? los proveedores se entregan a tiempo los materiales. Y el otro objetivo de los costos, que está otro acá, Manifiesta que es completamente cierto que los costos de aprovisionamiento se incrementaron respecto al año anterior. Ya tiene usted la descripción. De ahí puede inferirse alguna conclusión. Como que se mantiene todo pero el precio sube. ¿no? Está normal todo pero el precio sube. Bien, eso es lo que quería explicarles. ¿no? Para aquellas personas que tienen alguna curiosidad. He dejado aquí las referencias de los textos o escritos que podrían usarse para poder comprender mejor esto. Y que da sustento a la exposición que acabo de hacer. Muchas gracias entonces por toda su buena forma, por atenderme un rato. Gracias y hasta pronto.